Buenas noches. Les habla el doctor Ramón Ramírez Herazo. Un gusto de estar con ustedes en este nuevo año. Quisiera, antes de empezar, por favor, me confirmen el audio de la transmisión. Y por favor, traten de traten de compartir este, la transmisión al mayor número de amigos, porque es importante en lo que se va a tocar el día de hoy, respecto a la situación política del país y lo que se nos viene para el próximo año, o ya este año 2022. Por favor, confirmenme el audio, si es correcto, para continuar. Les agradecería. Confirmar el audio. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahora sí. Bueno, ante todo, les agradezco su gentil asistencia a esta disertación, que es la primera de, del año que empieza. Ustedes saben que por razones que les expliqué, el diciembre es un mes complicado para mí por, la, por la, el, el trabajo que tengo en la universidad y también el manejo empresarial. Ustedes saben que es, es un mes de cierre de estados financieros, pago de impuestos y uno tiene que estar, pues, este... Al día, ¿no? Estas cosas. ¿no? Una veces es una, al menos una de las reglas de mi vida. ¿no? He cerrado bien el año. Ah, y aparte de eso, antes de entrar al tema, ¿no? Yo lo, los fines de diciembre y comienzo de enero siempre, por precaución, me hago una evaluación, un chequeo de, de la salud. Cerca de, cerca de 20 exámenes que les recomiendo a ustedes que se hagan ¿no? en cualquier clínica que conozcan ¿no? para evitar así complicaciones y trabajar tranquilo todo el año, ¿no? Uno, al menos los resultados que me han dado son resultados positivos, no tengo ma mayor problema solo una que otra cosa que es manejable ¿no? como el caso del colesterol por ejemplo, ¿no? que es un problema de, ya de la dieta ¿no? pero el resto de cosas me parece que está ok así que les decía, por eso quedé un poco recargado este año entonces, este, amigos, seguidores, pulpines, los jóvenes, el futuro es de ustedes y antes de eso, yo quería este, eh, transmitirles una noticia un poco no tan positiva, ¿no? Acaba de fallecer un gran amigo mío, que fue magistrado en, la, en el Poder Judicial. Así como Napoleón decía, ¿no? de, de, de uno de sus 40 mariscales, que el mariscal Ney era el más valiente entre todos los valientes, no, yo podría decir de este amigo que acaba de morir, el doctor José Antonio Santos Kikisola, que era el juez más honesto de los honestos que he conocido en el Perú, ¿no? Y quizá en América Latina. Pues intachable, es un juez honorable. Eh, y quizás es uno, eh, uno de los amigos más entrañables que he tenido en la vida, ¿no? Y ahí le debo un consejo para mí valiosísimo, ¿no? Que cambió, por decirle, el rumbo de mi vida, ¿no? Y les cuento esto a manera de anécdota. Fíjense, cuando yo estaba, cuando ingresé, ingresé yo a la corte, cuando era estudiante ya luego, seguí, terminé y fui magistrado. En una oportunidad, él me pidió conversar en forma privada conmigo, que era presidente de, de, de las salas ahí en, la, en, en la corte, y me dijo me, me, dijo, me, me, me hizo una pregunta que me que me movió prácticamente, ¿no? Me dijo, este, Ramón, ¿tú te piensas quedar acá este, como juez? Me dijo. Digo, al menos eso es lo que, que creo, ¿no? Que puedo ser un buen juez, le dije, continuaré pues, la, la labor que, que, que estás haciendo. Y la respuesta que me dio prácticamente cambió parte de mi vida, ¿no? Me dijo, mira, ve, te doy un consejo de amigo. Esto no es para ti, me dijo. Fíjate. En mi persona, me dijo. Esto, este poder judicial es un, una institución que no te va a, no te va a reconocer tu entrega, tu, tu valía, me dijo. Y hay mucha corrupción acá. Hay muchos corruptos entre nosotros mismos, me dijo. Y acá hay, hay dos posibilidades, ¿no? O te adaptas a ese sistema de corrupción. O peleas contra todos ellos como lo he hecho yo durante mi vida de juez, me dijo. Y al final te vas a quedar casi solo, me dijo. Y además tú no estás para estas cosas, me dijo. Tú tienes para mucho más, esto no es tu sitio, me dijo. Tienes para hacer cosas más grandes. Y eso me, me, me movió, la, la, la verdad que movió mi, mi reflexión, digamos. Y al, al año siguiente yo estaba renunciando... Y, me fui a estudiar a de a otra, otra parte, ¿no? Y ahí empezó mi, mi vida académica en la universidad y bueno, todo lo que vine después. Yo le, por eso le tengo mucha, mucho aprecio, ¿no? le, le, le, le tengo mucho, tenía mucho cariño a, a, a, mi, a mi querido amigo Pepito, yo le decía Pepito, ¿no? A pesar de que era un hombre mucho mayor que, que yo, ¿no? era mucho mayor que yo, pero que me trataba pues con, una, con un cariño también recíproco, ¿no? Y ha fallecido en lo que es, ¿no? Eh, un tipo honesto, un tipo que no dejó mayor riqueza que la educación que le dio a sus hijos, ¿no? El, el buen nombre que le dio a sus hijos. Y yo solamente le, le digo a Pepe: Pepe, donde estés, descansa en de paz, hermano querido. Sabes cuánto te, cuánto te quería y me da mucha pena tu partida. Bueno, saliendo de esta cuestión eh, afectiva. Vemos al a lo que es materia de de lo que de lo que es la la real política No es cierto en nuestro país ¿no? y yo les hice una pregunta por el en el Face eh, respecto que la, la, la voy a la voy a leer acá hay varias eh, respuestas que he logrado ubicar y una de ellas creo que ha dado con más o menos con la prognosis que se que esperaba yo, ¿no? Y me parece que están bien, pues conocen, analizan, saben la política, no? Y esa es la forma de, de analizar, no, no, no, no, no, la no la política no se especula, ¿no? No, la alta política, no, no, es no, de adivinanzas, no, es cuestión de acertijos. Yo lo no, les propuse ahí es un problema político concreto que vive una sociedad como la peruana. ¿Qué salidas, qué caminos existían, no, ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del analista político, ¿no? Ese es el trabajo del, del politólogo, del científico de la política. No le, del especulador, del que vende cebo de culebra, el que se pare en la plaza San Martín a hablar estupidez y media, no, no, no. El análisis político es un análisis en frío, ¿no? Eh, que, que puede disgustarnos a, a nuestros amigos, que puede... Nos puede ganar ojerizas, pero que busca fundamentalmente la verdad pa, para ubicarnos dentro de este terreno. Y a partir de ahí, digamos, como les siempre les he dicho, uno hace análisis político ¿no? para guardárselo en su escritorio o en su celular. Lo hace con la finalidad de tomar decisiones políticas. Y eso quizás es el gran error, la gran falla de la clase política peruana, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué? Porque el, el, el Perú, nuestra, nuestra patria, está siendo encaminada, dirigida... Por un destino que no nos merecemos. Y esto es importante porque tiene que ver con la praxis política, ¿no? ¿Por qué? Porque la decisión que tome una, fíjese cómo cómo cómo será importante esto. La decisión que tome una persona, como es el presidente en, en el Perú y en otros países que tienen régimen presidencialista como Estados Unidos o México, donde hablan hablan de un de un presidencialismo imperial quiere de decir que el presidente como un emperador ¿no? Y toma una decisión y compromete el destino de, de, de 33 millones de, de, de personas, familias pero la pregunta que uno se hace ¿cómo es posible que este sujeto que toma, que el presidente que toma decisiones, la, las tome de una manera equivocada de una manera desacertada no comprometiendo a nuestras familias ¿dónde está la racionalidad de una democracia en ese sentido? ¿Cómo es posible que el Perú, en lugar de estar en estos momentos definiendo ¿no? situaciones importantísimas para el futuro de nuestras familias, estemos metidos hace seis, siete meses en, en escandaletes, ¿no es cierto? En videos, en escándalos del presidente, del secretario, de baños, debajo de billetes, de, de, de las visitadoras, de las, de las lobistas, y o sea, ahora más, ¿no? con todo este problema ¿no? de, de peleas, ¿no es cierto?, de peleas de callejón entre este señor y, y, y dos damas, el señor este, Cerrón, que no tienen mucho que ver con el asunto de Estado, sino que no tienen que ver con antipatías, con simpatías, y que al final, digamos, vamos a tener nosotros que asumir esos costos, ¿no? que son bastante altos. Por ejemplo, acaban de, acaba de designar, ¿no es cierto?, sin sí, ningún concurso meritocrático, como presidente de la principal empresa pública del Perú, que es Petroperú, que tiene más o menos unos este, ingresos de, que bordean los 7.000, 8.000 millones de soles, a una persona que en su vida pues, ni siquiera manejaba un grifo. Es imposible ¿no? que, que, que, que te tenga un criterio mínimo de racionalidad ¿no? para dejar el manejo de una empresa que maneja tanto dinero. Y que necesita en estos momentos una reingeniería, una reestructuración total para potenciarla e introducir un criterio de tipo político nefasto para nosotros. Porque Petroperú es una empresa de propiedad de nosotros los peruanos. Que puede, según un criterio economista, ser potenciada, se puede, con, una buena, con un gerenciamiento, se puede hasta duplicar ese, ese nivel de ingresos. Y de esta manera se podría bajar inclusive los precios de los combustibles en una competencia abierta con el señor es como, como la gente de Rexor, los españoles, ¿no? que manejan el otro sector del mercado. Entonces, ustedes ven que es una decisión irracional, es una decisión con la que se está manejando todos los ministerios, ¿no? que se ha convertido en una, una suerte de agencia de empleos. de Estos señores de, de Juntos por el Perú, Nuevo, Nuevo Perú, el Frente Amplio, los caviares, los chatanos, los paisanos, los amigos, los primos, los hijos, los vecinos, las amantes, las queridas y todo. Esa parafernalia, ¿no es cierto?, de, de gente pues indeseable que ha tomado por asalto el Estado peruano el gobierno, no con la finalidad de hacer un cambio, una transformación, ¿no es cierto?, que nunca va, va a suceder y ahora más que nunca, yo les dije a ustedes esto el 28 de julio, que en el Perú no pasaba nada, que no había comunismo, que es una mentira, que estamos en la onda neoliberal, en la onda Vizcarra, Zagasti, y que esto pues, ha degenerado, ha degenerado, ¿no? Estamos en un ámbito de corrupción, señores, total. Acá, antes no tenía evidencia, ¿ya? Yo, yo trato de ser un poco cuidadoso. Cuando trato de emitir un juicio, un argumento, ¿no? Pero ahora sí hay evidencia de la corrupción. De este gobierno de Castillo, de todos los ministros de Estado. Y esto es indefendible. ¿no? Indefendible, no solamente por el nombramiento de este señor, este... Eh, ¿no? Que, que, que ha sido pues, una, un político que ha, que ha pasado por casi todas las tiendas políticas ha ¿no? sido aprista, ha sido fujimorista vizcarrista y todo lo que ustedes saben pero un, en, un, en un gobierno que se, que se precia de ser un gobierno del pueblo con olor a pueblo ¿no? Eh, que, que quiere transformar al país, esto es, esto es inconcebible que, que recurra a gente de la vieja clase política podrida para poder colo colocarla ¿no? en la dirección de la empresa estatal más importante del Perú. Quizás sea el paso previo para colocar ¿no? a Salaverri como premier. Está, están pulseando ¿no? el ambiente político, porque Salaverri es, es, es uno de los alfiles que tiene Castillo, posiblemente en una eventualidad crisis ministerial. Porque ya más o menos se avisora no que eh, eso lo voy a ver más adelante, en, en, con el, en el caso de Cerrón, digamos, parece que la cosa no, eh, con Perú Libre las cosas no, es no están definidas claramente, ¿no? Fíjense, corrupción es esto de acá, señores. Es esto de acá. ¿Eh? Esto es un public reportaje a doble página al señor eh, al señor este, ceballos ministro de salud hernando ceballos a doble página este este reportaje eh, por lo menos 50 mil dólares con llamada importada no con llamada importada bueno acá está con su voto importado ¿no? los periodistas no profesionales sabemos perfectamente bien que esto no es gratuito ¿eh? Cuando el comercio le dedica en la edición dominical a, un, a, un, a una persona, un reportaje con preguntas amarradas, ¿no es cierto? No son preguntas libres como se pregunta, digamos, un periodista serio, donde se dedica más a, a lo que se llama a relevar la mermelada de lo que pasa en salud. Se, se, se deja en evidencia, ¿no es cierto? Que ya este Ceballos, por ejemplo, arregló, arregló ya su problema con el grupo de comercio. Porque Ceballos tenía un problema, un problema bastante serio, ustedes saben, por el asunto este de, la, de los chaqueróticos, ¿no? en la cual ofrecía puestos o hacía una serie de, de conversaciones totalmente pues, fuera de, la, de, la, de lo que es la ética pública, de la ética médica, siendo ministro de Estado en octubre del año pasado, haciendo abuso de su poder, ¿no es cierto? Designando a, a gente, digamos, que sin mayor mérito. ¿no? Y me dicen que el Ministerio de Salud es, es un, un nido de corrupción. A raíz de la de la declaratoria del estado de emergencia desde el 16 de marzo del 2020 con Vizcarra, y que se ha profundizado en este último gobierno, o sea, con Vizcarra, con Sagasti y ahora con el señor Este. Ceballos, ¿no? Entonces, fíjese, esto es, esto es bien delicado, para que, para que vean que la, la prensa mafiosa ahora está haciendo, este el, el, el, esto se llama el aplanamiento segmentado. Está, está, y Castillo está pagando por cuotas ¿no es cierto? los 300 millones que le han exigido y están pagando, digamos, este, de, de manera mensual a través de campañas publicitarias ustedes van a ver que la campaña de, de, del MinSA ha subido en estos últimos meses más o menos deben desembolsar unos 50 millones de soles con esta, con esta campaña, lo del cuento este del, de la vacunación y este, que no tiene sentido alguno ¿no? hacer campaña publicitaria de al igual que el caso de la, de la ministra de la Mujer Miris, eh, la señora Dina Boluarte. Por eso que el Comercio, el Grupo y todos sus diarios ya no, ya no, atacan, no, no atacan ni a Dina Boluarte y tampoco atacan a Ceballos. Sí atacan en la, en la, en la, en la, en la anterior, digamos, este, página en la página anterior, sí atacan al, al ministro del, del Interior, ya que es este, el señor este, que fue fiscal, Abelino Guillén, acá lo están atacando, y atacan al al ministro de, de Educación, al, al, al nuevo, y también están atacando, al, a, acá hay otro ministro, ¿no? el, creo que es el de Transporte, acá está el de Transporte. O sea, ya tienen seguro comprado cinco ministros porque han pagado la, han pagado la, la mermelada que les ha exigido la, este grupo, y a los otros los están ablandando, ¿no es cierto?, con investigaciones, los están ablandando con campañas que es la forma de extorsionar pues a un funcionario público y esto es lamentable ¿no? esto es lamentable porque ustedes ven no si esto se llama libertad de prensa señores no evidentemente que es una falsedad pues es una falsedad absoluta yo, yo lo, lo, he, lo he sostenido lo sostengo siempre ¿no es cierto? que en ninguna parte del mundo hay libertad de prensa no hay prensa independiente, señores. Es una mentira. Acá en el Perú y en cualquier otro país hay un totalitarismo de los grupos de la prensa mafiosa concentrada, ¿no es cierto? Que es la que dirige la información y la liquidación de personalidades políticas o nuevas personalidades o nuevos políticos de acuerdo a los intereses que ellos defienden. ¿Ya? Acá no hay entrevistador neutral, acá no hay un conductor neutral, toda la prensa, ¿no es cierto?, lamentablemente, en el Perú y, y, y en América, digamos, está sobornada, está influenciada por lo que decidan sus propietarios. ¿Ya? Entonces, está, estamos hablando, señores, ahora de lo que está pasando con el gobierno. Vamos a, luego, para hacer un análisis de la inflación... Y en un cuarto lugar voy a tratar, ¿no es cierto?, de darles a ustedes una idea, ¿no?, de qué debería ser ¿no es cierto?, un gobierno, un gobierno del pueblo, ¿no?, con un presidente, con un liderazgo patriótico, qué medidas debería tomar, hagamos abstracción, ¿no es cierto?, de del señor Castillo que para mí es un cadáver político y pongámonos a pensar nosotros ¿no? ¿cómo debería ser ese presidente? ¿qué debería ser en estos momentos? porque sabemos que Castillo no va a hacer nada de lo que vamos a decir pero nosotros tenemos que estar preparándonos para una eventualidad futura de que Castillo renuncie o Castillo sea vacado o, o, o se le inhabilita a Castillo ya, hay tres posibilidades en estos momentos, de acuerdo a la constitución política del Estado. Y eso depende, ¿no es cierto?, cómo se presente la correlación de fuerzas dentro del Parlamento. Por eso, en este primer punto regreso, ¿no? Y la pregunta que yo le hacía a ustedes, ¿no? Era racionalmente, ¿no? Y, y acá, acá está la pregunta, la voy a, la voy a leer para, para, para, para, para ser más claro en el análisis yo les había preguntado a ustedes no es cierto disculpen si cuál era la cuál era la posición de en esta negociación que tiene castillo con con Cerro? cuál era la qué salía saber entonces, el, el, el, el, problema, el problema era ese, ¿no? El problema era, Castillo debería renegociar su alianza con el, el Perú Libre, con la de y romper con el grupo caviar de Juntos por el Perú, Nuevo Perú. Esa era la pregunta, ¿no? ...del punto de vista de la, de la política, ¿no? de un estadista. ¿Qué decisión de, debería tomar este Castillo? Entonces, este, eh, eh, en, la, en la teoría política, ¿no es eh, cierto?, la realidad política arranca, arranca con Maquiavelo. Porque hasta antes de Maquiavelo, la política se presenta como un deber cero, como una suerte de deseo, ¿no?, de modelos de gobierno de ideas del, del mejor gobierno de, o de un buen gobierno. O sea, en, en síntesis de utopías políticas. Y, y eso está escrito, ¿no es cierto?, en todas las obras de los políticos clásicos, los griegos, que tienen este, a Platón en la República, Aristóteles, y todo el resto de, de medievales, ¿no es cierto?, que escriben hasta Tomás Moro en la, en la utopía, ¿no? de, de una república eh, aparentemente donde hay este, felicidad, donde hay este no hay conflictos. Pero esa no es la política real, esa es la política ideal, esa es la política como, como debe ser, o sea, como una posibilidad de realización que una comunidad humana podría forjar. Pero los seres humanos pues, no, no somos ángeles. ¿no? Los seres humanos nos movemos, no, no, nacemos, existimos, vivimos, y morimos dentro del conflicto. Ya, nosotros los seres humanos somos una contradicción sí. irresoluble. Porque la muerte no resuelve la contradicción. La muerte es la negación de la vida, del que existía. De lo que existía, deja una serie de problemas pendientes de resolver. Y eso se ve en la familia, con la, con la, con la sucesión, con la herencia, etc. Y en la política también. Por ejemplo, con los problemas de la deuda externa, ¿no? que, que nos dejan a millones de peruanos, los recursos naturales, las posibilidades de desarrollo, de felicidad de las familias futuras, de sus hijos, de sus nietos. Entonces, este, esa es una gran pregunta que uno se hace, ¿no? Eh, desde la política, eh, Maquiavelo y todos los políticos o, o, o científicos de la política modernos y contemporáneos, ya la política no es eso, ¿no? la política no es utopía, no es el utopos, la política es lo que es, ¿no? son decisiones que toman seres humanos, no necesariamente de manera racional, porque hay mucha irracionalidad en la política, y eso es lo que muchos ¿no? se ponen una venda y no quieren ver que es irracional, una decisión, como por ejemplo la que, la que va a tomar Castillo. Por lo que estoy viendo, porque la política son gestos. ¿Ya? La política son actos. La política son compromisos, son poses. Eso de que me quito el sombrero ahora, eso de que me tomo la foto, con quién y dónde, eso para un para un psicopolítico, digamos, tiene mucha... Mucho peso en la decisión política que un gobernante tome. Entonces, en la real política, ¿no es cierto? Lo que manda son los hechos que el estadista, el gobernante, va a decidir según las coyunturas, las variables y la situación en la que se encuentre. Son decisiones tal como suceden en una realidad política concreta. Pregunta desde la Real Política. Racionalmente, ¿no? eh, eh, este, desaparezcamos a Castillo de esto. Si hubiera un presidente X, no di digo, ¿no? Yo estoy solo, no tengo partido político, he sido invitado, gané la elección presidencial con un partido que apoyó, financió esta campaña. No tengo parlamentarios este porque no tengo, no tengo organización política lo que yo tengo son gallayeros, son paisanos son amigos pero que no votan en el Congreso la política, mi estabilidad se decide no en, este, en un hotel en, en Bereña, en Zarratea mi estabilidad no se decide en, en Chota no se decide en Palacio de Gobierno mi estabilidad se decide en el Congreso de la República, si yo sigo o no sigo. ¿Ya? ¿Y cómo se decide la política? Eh, muchos critican esto, ¿no? Pero eso es la política. ¿no? El Congreso es una entidad política por excelencia, es la, la, la, la entidad más politizada que hay en, en el Estado. Y ahí juegan intereses políticos, intereses de, de secta, de grupo, intereses religiosos, militares, empresariales. Entonces, el, el, la, el, congreso, el, el Congreso es el, es el reino pues, de la mentira, ¿no? de la deslealtad, de la traición, de la negociación. Ustedes no van a encontrar, digamos, en estos parlamentarios, este, un mínimo de lealtad deslealtad. Pues, ustedes ven que se cambian de camiseta. En el caso de Bermejo es clarísimo. ¿no? Yo les dije hace muchos mucho, meses atrás, él tenía un proyecto propio, aparte del de Cerrón. Él estaba armando su partido, su proyecto de ser el candidato presidencial en el 2026. Porque sabe que Cerrón tiene un problema político, que él no va a poder ser candidato presidencial porque tiene una condena. Y se le vienen otras condenas. Si pues en Perú le hay un problema, hay un vacío, ¿no es cierto?, de liderazgo formal. Porque el señor estaba incapacitado legalmente para ser candidato. Entonces, el reino del transfugismo. Entonces, este un gobernante, un presidente. Esta, esta, mi, mi, mi, mi, pre, mi estabilidad o mi permanencia en la presidencia depende de lo que decidan lamentablemente 87 congresistas violadores, acosadores traficantes sinvergüenzas mentirosas pero son congresistas pues ellos son los que tienen los votos entonces dentro de, dentro de ese dentro de ese Además, dentro de ese mundo, ¿no es cierto? De la política. Yo al, al único que con el cual conozco algo es este, al, al que me llevó a mi casa pues, la, al que hice campaña, ¿no? el partido que. Entonces lo racional sería, lo racional si es que ese partido tuviera los votos suficientes. Apoyarme en ese partido, haciendo concesiones. Gobernar con ese partido. Eso se llama en, en, en un talante democrático, no, no en un talante dictatorial, ni en ningún talante autoritario. Eso se llama compartir el poder. Pero el Castillo no tiene pues, ni, ni, ni talante democrático, creo que ni sabe lo que es la democracia. Ni talante autoritario, ¿no? O sea, no es un líder, ustedes saben, ser un gobernante es otra cosa. El, el, el, el, el tirapiedra, ¿no es cierto? El que todo vida ha tirado piedra, el que, el, el que, el que ha vivido a la sombra de el liderazgo de otras personas, como la gente de Sendero Luminoso, que lo cobijó a, a Castillo. Porque Castillo no es un líder que se impuso ahí en el en el, Movadef, en el FENATEC, en el Comité de Lucha Magisterial, a él lo colocaron, ¿no es cierto?, cerebros de Sendero para que lidere la lucha magisterial, él no es un líder que arrastra masas. O sea, él fue un instrumento, ¿no? Utilizaba una suerte de preservativo que utilizó Sendero Luminoso para comandar una lucha magisterial y destruir a su enemigo principal, que era Patria Roja. Y por las circunstancias del destino, digamos, luego de que caen los primeras cabecillas de, de, de, de Sendero, como Guainalay y compañía, esta gente, que, gente pensante, gente que conoce la política, busca, ¿no? ¿Quién puede ser la suerte de mascarón de proa que aparezca, ¿no es cierto?, acá ante la opinión pública como el supuesto presidente del comité de lucha. Buscaron entre ellos, todos eran conocidos senderistas, ¿no es cierto?, que podían ser fácilmente barridos por la policía. Bueno, y por ahí estaba, pues, este castillo, ¿no? Castillo, que se había unido a ese grupo, ¿no es cierto?, tratando de ganar algo. Así es que surge esta persona, ¿no? Pero es una, es una persona limitada. Es una persona que no, que no tiene capacidad de gobernar un país. Es una persona que, que, que no sabe tomar decisiones. Yo lo he dicho muchas veces, es una gelatina. Yo he hablado dos veces con él y para mí eso es suficiente. En la lectura de los ojos, lectura de los labios en sus poses, en sus arranques, en su conversación. Es suficiente, señores. Les pido que compartan esto, porque es importante que muchos de ustedes puedan entender qué cosa se nos viene a nosotros. Compartan, señores, porque le van a hacer un, le van a hacer un favor a muchos amigos, a muchos familiares, que, que quizá estén un poco... Desinformados de lo que pasa, ¿no? Por la información que viene de ambos lados. Yo no tengo ningún interés, ese hecho, político. Yo no, yo no soy candidato a nada. No quiero ser alcalde, no quiero ser regidor, no quiero ser gobernador, no quiero ser ministro, no quiero ser nada. A mí me interesa, ¿no es cierto?, porque forma parte de mi formación académica. Analizar, resolver problemas. Me he dedicado a eso toda la vida y creo que les puede servir de algo esta información ¿no? porque además de esta manera contribuyo, ¿no es cierto? con mi patria no y como decía un, un conocido gobernante, ¿no es cierto? De, de, ciudadano no me digas qué puede hacer tu patria tu país por ti eso es lo fácil. Sino qué puedes hacer tú por tu patria, por tu pueblo, por tu país. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy tratando de darles información a ustedes. Estoy tratando de, de motivarlos para que descubran la verdad de las cosas y no se de, dejen. No se dejen ustedes este. Seducir, ¿no? Por cantos de sirena, ¿no? Y, y acá viene pues la... Eh, acá en tronco, ¿no es cierto? En tronco con la pregunta que les hice, ¿no? Entonces, este, un gobernante racional, ¿no? un, un, un gobernante preparado, con un mínimo de preparación tampoco, pues no se le pide pues, que sea un politólogo, ¿no? con, con un, un mínimo de sentido de, de cultura política, ¿no? Si yo tengo este, un partido que me va a la presidencia con 35 de los 37 congresistas, si yo tengo la posibilidad de conversar con sus líderes, o con su líder que es este cerrón, este si yo tengo la posibilidad de gobernar, ¿no es cierto?, ceder parte del poder a este grupo, ¿qué me, qué, qué, qué, qué me da cambio?, ¿qué me garantiza? Que me quedo los cinco años. Primera opción. Segunda opción. Debo mantener mantener yo mi, mi actual gobierno, Caviar, eh, mi, mi gobierno, Caviar, este, eh, Caviar Mobadez, porque ese es el gobierno actual, Caviar Mobadez Chotanos, excluyendo al que, partido que me llevó al, a la presidencia. Por haber sido seducido por los cantos de sirena de la señora Verónica Mendoza de Curarana, que tiene pues, una capacidad de, eso se llama una capacidad de ensimismamiento, ¿no? o sea, se lo han montado a Castillo. Verónica Mendoza, no sé si se, ha, se habrá dado cuenta, como, como es psicóloga, ha capturado, ¿no? Le ha capturado la, la mente, sabe cómo piensa Castillo, se lo ha montado, lo tiene prácticamente. Secuestrado psicológicamente para poder haber decidido, ¿no es cierto?, en estos seis meses, la política del país. Le impuso un ministro de economía como franque, direccionó la política económica del Perú y quedó todo proyecto político-económico que había trazado Perú Libre en su, en su programa inicial, en su ideario, eso ya es, eso no existe, eso, eso ha ido al basurero, a la historia porque Pedro Frank es un caviar en español, todo el mundo lo conoce, es un agente de, del Fondo Monetario, al igual que el otro agente, no su socio, este, Julio Velarde. Fue, fue esta operación tan bien diseñada, ¿no es cierto?, desde abril del año pasado, de primera vuelta, que al día siguiente, del 8 de abril, que fue la elección, ellos decidieron montárselo a, a, a Castillo, para imponerle, digamos, este, la continuación de la política neoliberal yo les dije claramente, el Perú se maneja con esos dos instrumentos, con esas dos grandes columnas. La política económica a cargo del ministro de Economía y la política monetaria a cargo del presidente del Banco Central de Reserva. No hay más, señores. El resto es mentira. Los otros ministerios son ministerios que no tienen mayor sentido. En los destinos de nuestro país se manejan a través de esas dos entidades. El ministro de Economía maneja los mil millones de soles anuales, que son el presupuesto general de la República, y el presidente del BCR maneja 10 veces más de ese dinero que les he mencionado, que está distribuido como, como reservas internacionales, cerca de 80.000, masa monetaria, dinero giral, M1, M2, préstamos internacionales, Deuda externa, etc. O sea, en realidad, el que el que maneja el Perú es el señor Julio Velarde. Y en eso, en eso, tiene ahí responsabilidad, pues, este, a pesar de que lo quiera negar, este, el señor, este, Cerrón, Porque Cerrón lo propuso, Cerrón lo impuso, Acuérdense de ustedes del discurso que, que, que dio este Castillo en plena campaña en la segunda vuelta, cuando pidió casi de rodillas ¿no que se quede Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva. En ese momento, se, ese, ese, ese proyecto de Perú Libre Estuvo liquidado, o se liquidó. Más adelante, este, yo he escuchado alguna justificación que, que quiere dar, este, o que, que, que, que, que quiso que quiere dar el señor Cerrón, este, para una estrategia de que se quería, este, manejar a Belarde, pero no sabe de lo que está hablando, señor Cerrón. El señor Belarde es un agente de los grandes poderes transnacionales señor Velarde, no, eh, su jefe no, señores, ¿no? Para él el castillo es una eh, pieza de desecho, al igual que que cerró. Entonces, la decisión de ese gobernante que le estoy hablando a ustedes tendría que ver, ¿no? Con ¿qué prefiero? Eh, seguir mi, mi gobierno, ¿no es cierto? Con con los caviares, con los trotanos, con el consendero, y, y continuar apartando a Perú Libre y a Cerrón, si yo persisto en ese segundo camino, evidentemente lo que le convendría, digamos, a, a Cerrón, ¿no? si, si es racional, Cerrón, es este, no hacerse cargo pues ni del activo ni del pasivo de ese gobierno, dejarlo que, que gobierne, que vaya camino al desastre, porque el, el Perú se va al desastre y las cifras mandan, las cifras son las que hablan en este caso, el, el, el, el, el nivel de inflación el del desempleo, el salario mínimo y tal entonces dejar que Castillo mismo se hunda ¿no? y no comprometa a su partido, yo tomaría esa decisión si fuera Cerrón y no estar este rogando no estar este mendigando, digamos ministerios o, o un primerato cuando Castillo no se lo quiere, no quiere ser parte de ese poder que le corresponde acá a, a Perú Libre y hay una idea de equivocada ¿no? Pero libre de que, que, que ellos creen que van a, van a poder, este, en base a la presión, en base a, la, a una suerte de, de acosamiento a Castillo, van a, van a, log a lograr obligar digamos, su decisión. No, señores, psicológicamente Castillo no es un tipo racional en política. Yo odio, ¿no es cierto? Que frente a esa situación, eh, se rumba tiene que también tomar una decisión. Si, si Castillo decide, persiste en su alianza con los caviares, entonces este, el Congreso tendrá que hablar, pues, y tendrá que decir si las cosas ahí, políticamente. ¿Qué le conviene al Perú? Este, para el pueblo, no para la élite, no, no para los caviares que están ganando 25 mil soles mensuales en todos los ministerios, para los congresistas que ganan 30 mil. No, al pueblo, el pueblo es indiferente que, que quede o, que, o que, que permanezca o que destituyan a, a Castillo. Lo que sí el pueblo tiene que tener, este, atención, de estar en alerta. Y es qué pasa si, si Castillo deja la presidencia. Entonces ahí el, el pueblo tiene que replantearse, ¿no es cierto? Sus sí. niveles de organización sus niveles de información para decir bien en una nueva elección y bloquear cualquier intento, cualquier tentativa de los bloques de ultraderecha o de la derecha fascista para retomar el control de la presidencia o del Congreso. Es un trabajo político de, de, de larga data en ese caso, pero que es preferible pues, a estar en esta incertidumbre ¿no? de escándalo en escándalo. Entonces, eh, por lo que veo, la, el congobierno gobierno de, con, entre Castillo y Sarrón parece que no, no, no, no cuaja hasta este momento. Parece que Castillo está optando por un gabinete de, de o de, de centro-derecha para poder este, permanecer como presidente en los próximos cinco años. Y con esto estaría liquidando ya definitivamente pues, el proyecto de Perú Libre. No hay otra situación. Más en el Perú. Seguiremos en la onda Zagasti, en la onda de Vizcarra. Continuarán los escándalos y ustedes este, podrán darse cuenta, ¿no es cierto?, con las decisiones que tome Castillo, ¿no?, con el nuevo gabinete. Bueno, el, el, el tercer punto que quería ver era el asunto de la economía, ¿no? El, el asunto de la economía. Fíjense, para los, marxistas, para los marxistas, este, lo que define un fenómeno, por eso son deterministas, es lo económico. En política, hay que decirles, ¿no? en una sociedad. Y eso lo pueden ver ustedes claramente en la caída de los diferentes regímenes progresistas o, o de izquierda que han habido... ¿no? en América Latina ¿no? en Allende en el año 70, 70 sube al poder es elegido presidente Allende en el año 73 cae con un golpe de estado curento, violento del de, de ejército comandado por bienes y las fuerzas armadas pero luego de un, una campaña de destrucción de demolición económica que hizo toda la derecha todo el sector empresarial en Chile la la inflación se disparó, las colas, el alza de los precios de los productos de primera necesidad. Y eso lo sabe perfectamente la derecha, ¿no es cierto? Que eh, en, en, en el mundo político, solamente pues este, el 0.1% tiene educación política. ¿no? El resto, la masa, la manada, no. La, la manada vota por lo que le dicen los diarios. Por lo que le dice la a la televisión, las redes. Entonces, lo que la gente vota la gente de acuerdo a lo que siente en el estómago, de acuerdo a lo que tienen en el bolsillo. Entonces, es evidente que lo económico es fundamental en, en esta coyuntura. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Ya las cifras han hablado. Tenemos una, una inflación de más o menos del 10%, que el gobierno acá lo ha querido tamizar con un 6.8%, pero en realidad está en el rango del 10%. Segundo, este, el sol se ha devaluado. Ustedes dirán, ¿y qué, qué, este, qué importancia tiene la inflación? En una, en la próxima sesión les explicaré cómo se genera la inflación, por qué hay inflación. Pero la inflación es fundamental, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque es, este, es el robo de la riqueza de una manera mmm, disfrazada que se hace a la mayoría del pueblo, de un pueblo, de una sociedad. Fíjense, y le doy una información muy simple. Si ustedes tomen un billete de 100 soles, esos 100 soles, ese billete de 100 soles, nominalmente, tiene ese valor. Pero como consecuencia de inflación, si, si este año 2021, que ha acabado, tenemos una inflación del 10%, entonces ese billete no vale 100, ese billete vale 90 soles. O sea, ustedes pueden comprar con ese billete de 100 solamente productos por 90 soles. ¿Cómo se llama eso en economía? Eso, eh, ha perdido capacidad adquisitiva, capacidad de consumo. Porque la moneda se ha devaluado. Entonces la inflación, digamos, este, produce efectos devastadores. Si ustedes tienen, tenían ahorros en un banco, ¿el banco cuánto le está pagando de, de interés anual? ¿2% 3%? No compensa, ¿no es cierto? Ese interés que le pagan el banco, de, pues, supónganse que hacía 3%, no compensa el 10% de, de, de, de inflación que ha existido. O sea, ustedes han perdido 7% en este caso del valor de esa moneda. De cada 100 soles, ustedes solamente tienen ahora 97 soles. El pago de ese interés no le compensa. Y así por el estilo, pierde valor, se deterioran sus propiedades, pierde valor una serie de activos por, por la depreciación que existe. Por eso que la, la inflación este, es combatida en casi todos los países por... Y, y los economistas son, están este, de acuerdo en eso ¿no? pero en el Perú digamos la situación es mucho más complicada porque la eh, inflación también, también hay en Estados Unidos pero acá en el Perú y en América Latina la cosa se complica porque aparte de la inflación se ha producido un segundo elemento la devaluación de nuestra moneda del sol como consecuencia de la diferencia de tipo de cambio eso no sucede en Estados Unidos. En el Perú y en América Latina sí. El tipo de cambio de 3,60 con lo que se cotizaba a comienzos del año pasado, a 4,10, hay un diferencial de 0,5%. Más o menos que es un 11, 12% del, del valor real de la moneda. O sea, tenemos un doble efecto ¿no? que, que golpea la economía de ustedes. Por eso, que eso se refleja, ¿no es cierto?, en la cultura de las amas de casa. Las amas de casa, usted pregúntele a, su, a sus esposas, a sus mamás, a sus hermanas. Y la primera queja que le va a decir a ellas eh, el dinero no me alcanza, tienes que aumentarme la, la semana. ¿Por qué? Pero si el dinero es el mismo, lo que pasa es que los precios han subido. Por lo tanto, que con esa masa monetaria no puedes comprar los mismos productos. Entonces, esa situación. Está siendo deteriorada la política económica del actual gobierno, que la ha querido paliar con los bonos y los subsidios. Subsidios al balón de gas, subsidios a la gasolina, a la, ahora quieren subsidiar la, la, la energía eléctrica, pero esas son bombas de tiempo, señores. Son bombas de tiempo que al segundo, tercero o cuarto año eso estalla. Acuérdense, porque esas son políticas que ya las aplicó Alan García el año 85. La, o sea, la política de Franque es la misma política, este, con algunos cambios que aplicó, digamos, Alan García el año 85-86 con Alba Castro. Entonces, están colocando una bomba dentro del propio gobierno que le va a estallar en la cara. Porque sencillamente no entiende, no conocen, que lo que Perú necesita no es una política económica asistencialista, ¿no es cierto?, de regalar dinero, ¿no?, al ciudadano, porque esas son políticas auspiciadas por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. ¿Por qué las auspician ellos? Ellos los auspician para poder evitar que baje la tasa de ganancia de las grandes corporaciones, porque si en una economía, escúcheme bien, si en una economía neoliberal como, o como la peruana, la chilena, la argentina, la mexicana, cualquiera, el sector privado, la inversión privada es el motor del crecimiento económico, no del desarrollo, del crecimiento estoy hablando, porque es diferente crecimiento y desarrollo. El crecimiento es el aumento de la producción y servicios, manteniendo la sobreganancia de, de las grandes corporaciones. Entonces la obligación de estas grandes empresas es generar empleo. Y tú al generar empleo, generas ingresos para el trabajador. Al generar ingresos para, para el trabajador, generas capacidad de consumo, mueves el mercado, mueves la producción. Pero si la empresa privada no quiere invertir, se niega a invertir, entonces evidentemente se crea no una una, una, una lo que se llama este una un gran conflicto, porque hay gente que no tiene trabajo desempleada, hay gente que no tiene que comer, y una de las válvulas, no sé, de las válvulas de, de, de ese problema del desempleo ha sido la informalidad, y la otra válvula de escape ha sido los bonos, las subvenciones los subsidios. ¿Por qué? Porque de esta manera, el Fondo Monetario, lo del Diciendo, no, de esta manera, eh, la responsabilidad que tiene la empresa privada, de inversión privada, se la trasladamos al Estado, para que el Estado con dinero que ellos recaban de los propios ciudadanos, le den de comer a la gente que está desempleada. O sea, nosotros, los que trabajamos, le damos de comer a través de nuestros impuestos, vía subsidios, vía bonos, a aquellos que están desempleados porque la empresa privada no quiere invertir. Esa es la gran trampa, ¿no es cierto? La gran farsa de estas políticas públicas asistencialistas. Y esas políticas asistencialistas nos llevan al desastre económico. ¿Qué cosas necesitamos? Necesitamos políticas económicas productivas, de reactivación productivas en sectores claves, estratégicos de la economía del país, que generen empleo masivo. Empleo masivo no en la minería, porque un puesto en la minería más o menos les le cuesta 50 mil dólares, sino... Puestos en la agricultura que, eh, que nos cuesta 200, 300 dólares. En la industria, 800 a 1.000 dólares. Entonces, si, si el, un gobierno ¿no cierto patriótico, un, un gobierno democrático, ante la abstención, ¿no? ante el boicot de la inversión privada, tiene que hacer algo, porque la economía no puede quedar separada, señores. O sea, si el inversionista privado no invierte no le da la gana de invertir y prefiere tener su dinero, o sea, los 16 mil millones de dólares que han salido a los paraísos fiscales, Si no le da la gana de regresarlo al Perú, el país va a quedar parado. Entonces, acá se trata de tomar decisiones profundas en política económica. Por eso que la, la, la, la política económica de este gobierno es una política económica asistencialista, coyuntural, que no va a resolver los problemas estructurales del Perú. Y nosotros tenemos un plan Segunda República, ¿no es cierto? Les expliqué en eh, la, la última sesión, que con algunas este, correcciones, con algunos este, añadidos, es fácilmente aplicable, ¿no es cierto? Y nos puede sacar al, al Perú de la situación actual. Porque, miren, el modelo que se aplica en América Latina es igual, señores. Yo, nosotros hemos estado estudiando... Los modelos de ajuste, ¿no? Que se aplican en el Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, son los mismos. Lo que cambia son los países. ¿Por qué? Porque los que han diseñado los arquitectos de ese modelo económico son los mismos de Fondo Monetario y que aplican y el Banco Mundial y que lo aplican a cada uno estos países. Que es un modelo depredador, es un modelo primario extractivista, es un modelo que te desindustrializa. Y que convierta a tu país, a tu país, al que Perú lo convierte en un mercado para la producción transnacional. Nosotros solamente seremos pagadores de deuda externa, de intereses. Nosotros seremos receptores de capital extranjero. Nosotros seremos receptores de capital golondrino, capital vampiro. Y nada más. Seguiremos en, esa, en ese círculo vicioso por años de años. Eso lo voy a explicar más adelante, este, en otra disertación ya con cuadro, con gráfico para que ustedes más o menos entiendan la situación. Bueno, finalmente ahora sí voy a dedicarme, voy a dedicarme a, a contestar algunas preguntas, señores, para dar por terminada esta disertación, el, esta primera disertación, y continuaremos. No sé, digan ustedes por el, por el chat si les parece mejor este horario de domingo el horario de sábado que teníamos de, de 8 a 10 de la noche. Yo me adecuo a cualquiera de los dos horarios, pero sería interesante que ustedes eh, pudieran este, referirnos si es mejor el domingo o es mejor el sábado. Ahora, yo les pido una cosa, señores. Yo me aprecio de, de, de hablar a gente inteligente como ustedes. Es un poco difícil que yo hable... De, a imbéciles o idiotas. No, no me gusta perder mi tiempo y tampoco me gusta hacer perder tiempo a otra persona. Yo me muevo en el ambiente académico. Yo me muevo en base a lo, a lo que he estudiado. Y trato de, de aprender con ustedes. es que ustedes me retroalimenten a mí con información, con datos, con hechos, no con chismes. ¿Ya? No con dimes y diretes. Por ejemplo, hay, hay, hay chat de que citan a imbéciles, que no merecen ni siquiera escucharlo por higiene mental, ¿no? Esta gente de la Paz, Martín, no, no, no tiene sentido. Yo no sé por qué ustedes pierden su tiempo. Si quieren ustedes confrontar un debate, miren, ya lo he escrito además en un, este, en, en el Facebook lo he escrito, ¿no es cierto? Uno no, no, uno no puede debatir con válidos mentales, con, con imbéciles que no, que no han estudiado, no tienen ni siquiera un, un, un nivel mínimo, ¿no es cierto?, de académico, no tiene un bachillerato, no tiene un, un título, una, una, un, un grado académico. No, no se puede, pues es, es, es, como, es como discutir con una piedra. Yo no puedo cambiar una piedra, señor. Yo puedo debatir, yo puedo cambiar ideas con gente racional que está dispuesta a escuchar. Yo no, no me gusta a mí especular. ¿No? Eh, quizás este, mi formación sea esa, ¿no? yo soy muy analítico en las cosas. Yo no, yo no deconstruyo, ¿sabes por qué? Porque esa es una opción, digamos, este, ya en la, en la filosofía, en la epistemología desterrada. El, el verdadero análisis, ¿no es cierto?, que hasta ahora no ha sido superado, digamos, en, en un aspecto, pero en otros aspectos, sí, viene desde el discurso del método, con las cuatro reglas, ¿no es cierto?, las cuatro grandes reglas. Para poder este, analizar cualquier fenómeno, introducir la duda. Segunda regla, dividir el todo. Tercera regla, de lo singular a lo general. Cuarta regla, reconstruir el todo. Ya con evidencias. Entonces, fíjense, yo converso, yo puedo hablarle horas y horas a ustedes pero nos retroalimentamos con formación cierta, correcta. Por ejemplo, en el caso de los, este, estos amigos de la vacuna Lluvia, se tuvo una posición, y lo he dicho públicamente, yo soy contrario a que se obligue a una persona a vacunarse. Y parto de este principio, ¿no? El, el, el principio fundamental, el principio por excelencia de libertad, ¿no? Nadie, nadie está obligado a hacer... Lo que la ley no manda, primera regla, y segunda regla, ni tampoco está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Sobre esas dos reglas se sustenta la racionalidad legal, al menos en la mayoría de las sociedades civilizadas. A mí el Estado no me puede imponer una cosa que yo no quiero hacer y que está dentro de... Los límites de una convivencia civilizada. ¿Ya? Pero yo tampoco puedo ser un anarquista, ¿no es cierto? Yo no puedo renegar de, de, de, de un orden. En una comunidad tiene que haber cierto orden. Pero, pero el orden tiene que sustentarse, fundamentarse no en la arbitrariedad, ¿no? Porque a mí me da la gana, yo cierro las playas el día de hoy y se acabó. No, no es así. O yo te exijo a ti que de un cartel de vacunación como los perros, para que puedas entrar a un mercado o a un restaurante, no, eso se llama racionalidad, proporcionalidad, yo he dicho claramente, ¿no? uno, el virus existe, dos, la vacuna es experimental, tres, he dicho que nadie, el Estado no puede obligar al ciudadano a vacunarse si es que este no lo quiere, la vacuna es voluntaria, ya, entonces, eh, eh, eso quiero que tengan presente, Finalmente, voy a contestar a la pregunta que ustedes me quieran hacer. ¿Ya? Y voy a, voy a, voy a, voy a mientras le escriben, voy a, voy a leer este, la, hay una, este, hay un amigo que contestó bien la, la respuesta esta del, de la pregunta que les hice. Del caso este, de, que le ¿no? ya a ver, espero, espero sus preguntas amigos, vamos a ver, un momento Ya Luna me pregunta para usted cuál es la mejor propuesta para acabar con la inflación ya que mencionó que este es un fenómeno monetario miren, pues la, ¿qué cosa es la inflación? la inflación es el, el es el alza de los precios, ¿no es cierto? de manera de medida de manera desproporcionada ahora casi la mayoría de, de, de, de economistas coinciden en que la, la inflación este tiene un ingrediente fundamentalmente monetario no que se sustenta en la impresión de la masa monetaria del circulante monetario eh, que existe en una sociedad Pregunta, ¿quién es, el que, ¿quién es el que tiene el control de la emisión de la producción de la masa monetaria? Es el Banco Central de Reserva. Segunda pregunta, ¿quién es el que decide qué cantidad de billetes tienen que producirse en una comunidad? eso lo define el, el presidente del Banco Central de Reserva ¿sobre qué criterio? ¿cuál es el criterio? el criterio es de que exista como contrapartida de la emisión de billetes, por ejemplo si yo emito en el Perú, supóngase si la masa monetaria en el Perú es de 100 mil millones o pongámosle 300 mil millones de soles es la masa monetaria, o sea de billetes que que están en circulación como M1, M2 tiene que haber como correlato ¿no es cierto? Producción de bienes y servicios. Porque esos billetes no van a tener que ser, ¿no es cierto?, articulados a bienes reales. Pregunta. Entonces, ¿cómo, cómo sucede la inflación? la inflación sucede sencillamente porque el BCR emite más billetes que la producción real que hay en una sociedad. Pero si yo en lugar de tener 300 mil, si la masa monetaria de, que, que tengo, digamos, de 300 mil, yo la aumento a 500 mil, hay, hay un diferencial de 200 mil millones de soles, que tengo que tenerlo como contrapartida también como aumento de la producción del PBI. Si no aumento la producción de bienes y servicios de, de, de, de lo que hay en el Perú, de leche, de lo que haya, entonces yo voy a producir inflación ahí, voy a subir los precios eh, como consecuencia de esa mayor cantidad de masa monetaria. Entonces, esa es una decisión fundamentalmente de que maneja el Banco Central de Reserva en el Perú. Y también hay otro componente externo, ¿no? cuando se produce en forma coyuntural, ¿no? el, el alza de, lo, de determinados cómodos, el caso del petróleo, el caso de, la, de, la, de productos que importamos para nuestro consumo, como la harina de trigo, etc. Pero esos son factores coyunturales, que luego el, el precio sube y baja. Pero el, el, el, el factor determinante es, es la emisión de masa monetaria de billetes. de o sea, la maquinita en, en términos más comunes que hace el Banco Central de Reserva. ¿Ya? Entonces, pregunta. ¿Quién es el culpable de la inversión en Perú? Julio Velarde. Evidencia, le pruebo. Velarde eh, emitió 60 mil millones de, de soles per plan reactivo. Velarde permitió que las AFPs tenían un crédito de 20 mil millones de soles. 60 más 20. Este, 70 mil 80 mil millones de soles de masa monetaria pregunta ¿Hubo un incremento de la de PDI por 80 mil millones de soles en el Perú? No Entonces, ¿a dónde se fue esos billetes? Esos billetes, han, esa masa monetaria incrementada es la que ha presionado pues, el alza de los precios agreguen ustedes a eso agreguen ustedes a eso, digamos la la, la corrida bancaria del tipo de cambio ¿No? de 3.60 a 4.10, ¿quién provocó esa corrida? de ¿Velarde pudo parar la corrida? pudo parar la corrida como se paró el año 2000, me, me parece que el 2006 hubo un caso similar, ahí se paró la corrida, ¿cómo se para una corrida financiera, una corrida especulativa una, una, una, una corrida de este tipo? ya les he explicado, no se para con mensajes a la nación se para con billetes contante y circulante tú colocas en todo el sistema financiero mil millones de dólares y para todo el dólar se cae, ¿por qué? porque cualquiera que va a comprar dólares va a encontrar en cantidad suficiente los bancos en la casa de cambio y como generalmente este tipo de ataques, de este tipo es un problema de expectativas los ciudadanos que están en la idea de que el dólar va a 5 o 6% digamos, dicen, no, si todo está bien entonces las expectativas caen cae el precio, caen las expectativas y por lo tanto todo se normaliza Pregunta. ¿Velarde hizo eso? No hizo eso. Velarde dejó que eh, el dólar subiera, subiera, subiera, subiera, subiera, Soldaba un poco de dólares, compraba, sube, sube, sube, sube soltaba. Cuando debió este, de tener una actitud mucho más proactiva. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Porque hay un negociado pues, de cinco mil millones de soles eh, en todo este tiempo. En estos últimos 7 meses. Eso, esos negociados... Se hacen cada 20, 30, 40 años con este tipo de, de situaciones. Yo me acuerdo de, por historia económica. Revisen ustedes, ¿sí? Esto pasó en la época de, de Rodríguez, cuando se produjo el golpe del año 48. Lo primero que se hizo fue este, devaluar el sol en 60%. Lo mismo pasó el año 67 con Belaunde. Hicieron la misma, la, el mismo esquema es el mismo esquema del año 67 que el esquema ahora. ¿no? Eh, dejaron que, que el sol se devalúe. 45%. ¿Quién ganó? Usted de ¿quién ganó? Ah, ganaron pues todos los exportadores, ¿no? Ganaron 45%, les y, y, y cayó del cielo eso. ¿Por qué? Porque el Perú se perjudicó. Ya, era que le entregara en el bíster? ¿Qué sucederá de continuar el castigo con los que habían este Ya está el camino a, a la vacancia o la inhabilitación. No, no le auguro mayor éxito, ¿no? En el segundo gobierno de Alan García la política económica estuvo en piloto automático y el oro bajó hasta 270 por la subida de los precios. Claro que sí, pues porque lo, lo que pasó es que hay un, un aumento de la oferta, ¿no? ¿Por qué de, de dólares, ¿por qué? Porque ingresó pues este, ingresaron más reservas internacionales acá al Perú. ¿no? consecuencia de qué? De la demanda a china. China fue la que movió, ¿no? Tiró hacia arriba el precio del cobre, ¿no? Y hubo como ahora, ¿no? superganancias. Ya, ahora estamos en, en, en una situación casi parecida, pero el año 2006-2008 fue mucho más, hubo mayor demanda de los chinos. La situación es igual ahora sí, y, y en este caso no ha actuado, ¿no? Este, No ha actuado, este, Velarde. como actuó en esa oportunidad el BCR ¿no? Ya, aquí en una cuenta, Manuel Tinoco dice, ¿por qué el Estado promueve créditos a MIPES como el, el FAE MIPES, y la entidad de no terminan los sobre... Y señores. Esto es, una, mire, el, el mundo de la microempresa, de la pequeña empresa es, es un mundo fundamental, ¿no es cierto?, en una economía distinta a la economía de mercado. ¿no? Las metas jamás van a tener, este, van a crecer, van a poder prosperar en un modelo económico de mercado salvaje, porque a la gran empresa no les conviene que ellos crezcan. Entonces, les van a bloquear los créditos. Eso no, lo, eso no es lo más importante, lo más importante es que les van a bloquear los mercados no van a tener acceso a mercado. mercados. Ustedes saben que para que una empresa pueda crecer, una empresa pueda este, desarrollarse, son tres requisitos fundamentales, ¿ya? Uno, créditos, que el Estado lo puede dar, ¿no? Dos, mercados. Ah, los mercados, eso sí es un problema, ¿no? Porque en los mercados los que dominan son los oligopolios. Ahí el Estado no puede controlar eso. Y tercero, tecnología. Porque eh, pequeñas empresas altamente, altamente productivas con tecnología de punta son muy competitivas, ¿no? Entonces, para eso necesitan un, un Estado promotor, un Estado que los pueda a ellos estimular económicamente. Eso jamás lo, va a, lo, va a, me que lo van a bloquear. Y las pequeñas empresas en el Perú son pequeñas empresas de supervivencia, ¿no? Mire, este, Argentina es una economía de mercado. Chile es una economía de mercado. México es una economía de mercado con políticas redistributivas. El modelo en ninguno de estos países ha sido transformado, esa es la palabra, ¿ya? Porque es un trabajo de es, un, es alta cirugía. Que los economistas saben, saben cómo se, cómo, los grandes economistas saben cómo se puede se puede este, hacer el cambio. Para qué? Para eso se llama nivelación, para este, hacer más simétrica la distribución del ingreso. Ahora, eso les conviene a las grandes empresas, les conviene pues, porque va a, a, a, va a disminuir la conflictividad social. Cuando tienes la sociedad así, de manera asimétrica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No, lo, lo, lo, los sectores sociales, las clases sociales van a estar en un conflicto permanente, toma de carreteras, protesta, paro, huelga, toma de fábricas. ¿Por qué? ¿Por qué protesta el, el trabajador? porque quiere pues, algo más de, de, de la ganancia y del ingreso que tiene el empresario, las utilidades, pero como este es tan torpe, tan tonto, quiere llevarse el 100%, no quiere re redistribuir parte de lo, de, de lo que obtiene al sector laboral, viene el problema, viene la huelga, viene el conflicto. Entonces, so, so, son políticas innovativas, son políticas creativas, ¿no es cierto?, que, que tienen que ser este, gobiernos fuertes, gobiernos coherentes, sobre todo en el manejo de la política económica, ¿no? Esta es una buena pregunta, ¿no? Verdad ¿a qué obedece que hayan puesto hasta la en la presidencia de Perú Petro, ¿no? O Petro Perú. Y, y, y bueno, acá hay una podemos hacer un descarte, ¿no? Evidentemente no lo están poniendo ahí porque este señor, pues la pues un, un experto en, en petróleo, ¿no? En gas, no es un ingeniero petrolero, no, o sea, no conoce nada de, de petróleo. Ahí hay, hay un, hay un, este, hay algo, digamos, este, encubierto, ¿no? Que, que tiene que ver, este, a mí me parece que están, este Tratando de, de medir este, el grado de aceptación de Salaverri para una eventual cartera ministerial como primer ministro, ¿no? No, no va a ser nada en Petro Perú-Salaverri. Ya, esta es una buena pregunta, ¿no? Marco Antonio Delgado pregunta, ¿Usted cree que las corporaciones multinacionales van a dejar que el Perú sea una potencia mundial? cómo enfrentar a un sistema neoliberal, saqueador. Esa es una buena pregunta. Evidentemente que el mundo, el mundo está repartido ya, ¿no? Y acá les había hecho un cuadro, un esquema, ¿no? Que creo que podría... Con, con esto voy a terminar, ya. Este es el cuadro, me, me parece bien, que tiene que ver con la geopolítica. Permítanme, por favor. Sí, eh, yo les aconsejo que esto lo, no lo digan en su celular. Ya, no lo vean en el celular, lo vean, vean ustedes en una computadora, amplíen el cuadro. Fíjense. Acá estamos nosotros, Perú, en el centro del continente. ¿Me escuchan claro, no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, señores? ¿Se ve? ¿Se ve claro? Acá, okay. miren, esta es la geopolítica mundial. Con la economía mundial y el, el, el esquema de dominación que hay, digamos, este actualmente, ¿no? Nosotros estamos acá, estamos en el centro del continente, geopolíticamente, es, que, estratégicamente, pues, el Perú tiene ese, esa, esa, esa, esa potencialidad, ¿no? A diferencia de Chile, a diferencia de Ecuador, de los otros países. ¿Qué es lo que pasa? El mundo hoy día es un, un mundo multipolar, no es un mundo bipolar como era hasta el año. 1990 en ¿no? el año 90 se acabó la, la bipolaridad ustedes saben en el, en el asunto este de la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética de esa época estas dos potencias este competían por el dominio del mundo eso acabó el, el, el año 90 con la caída de la Unión Soviética y se pensó, ¿no? Se pensó, bueno, con, con el libro este, que ustedes han leído, de Fukuyama, de Francis Fukuyama, el fin de la historia, ¿no es cierto?, de que el neoliberalismo había triunfado en el mundo y por lo tanto eh, la única posibilidad y el único modelo que podía existir en el mundo era el neoliberalismo, el, el, la economía de mercado, el capitalismo. Eso después fue desmentido por la realidad política mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque apareció, si bien cayó la Unión Soviética, apareció acá otro jugador, ¿no es cierto?, como era China. China apareció en el mundo, ¿no es cierto? Como la nueva superpotencia mundial. Pero no solamente China, apareció también la Unión Europea, ¿no? Entonces, son dos jugadores y el tercer jugador que era la United States o Estados Unidos, Unidos. que era importante. De un, mundo, de un mundo bipolar pasamos a un mundo multipolar Que es importante para poder construir políticas económicas para un desarrollo autónomo ¿Existen conflictos entre, entre estos tres polos, entre estos tres poderes mundiales? Claro que sí y en esas contradicciones de tipo económica, de tipo política, está la posibilidad de que no solamente el Perú, sino los países de América Latina puedan generar un desarrollo relativamente autónomo. Porque no cabe desarrollo autónomo en, en ninguna parte del mundo, porque es un mundo globalizado económicamente, culturalmente, jurídicamente. Si no hay posibilidades mejores para estos países, para ingresar al desarrollo. Fíjense, Estados Unidos siempre... Ha creído ¿no? hasta ahora cree que américa o si sea, estados unidos cree que américa es su patio trasero ¿no? y eso desde la época de la doctrina de monroy américa para los norteamericanos y siempre desde 1776 cuando nacen como una nación independiente o un estado independiente nacieron con una política expansiva con una política imperial ¿ya? Es la política del destino manifiesto. ¿Qué significó qué cosa? Significó qué cosa era Estados Unidos hasta 1776. Estados Unidos era solamente una franja acá en la, en la, en la costa, en la costa este, este, 13 colonias. En base a esa doctrina, ¿no es cierto? Este, estados Unidos le quitó la mitad de su territorio a, a los mexicanos. O sea, México era todo lo que son ahora los estados de California. Nueva México, Arizona y todos los estados este, del noroeste de los Estados Unidos. Y con eso pudo tener salida, ¿no es cierto?, tanto al, al Atlántico como a, al Océano Pacífico. O sea, ellos ya lo habían planeado desde 1800. Y los mexicanos, por los problemas que han tenido ellos, como tenemos los peruanos, nosotros perdimos acá, eh, perdimos este, Arica, Tarapacá por una suerte de improvisación, de falta de división futura, ¿no es cierto?, de un, de un proyecto nacional en el Perú, ellos este, han visto ignorado su posibilidad de desarrollo económico, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que ha pasado? Estados Unidos ha logrado dominar, penetró desde 1800, este, más o menos, pero 1900 este, hacia adelante, penetró todas las economías, primeramente separó a Panamá de Colombia, construyó el Canal de Panamá, este conquistó este, Venezuela por el petróleo, luego se, se, se metió a Colombia, eh, se metió al Perú, este, Chile, Argentina, ¿no? Paraguay y Uruguay. O sea, eso era un coto cerro, y sobre todo México, ¿no? México era, era casi una proyección de Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y, y eso se consolidó ¿no? con las dos guerras mundiales, el poderío económico de los Estados Unidos se sustenta precisamente en su poderío militar impuesto luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? cuando va en auxilio de, de la madre patria de Inglaterra y de los otros es, este, estados europeos, para poder hacer frente al, al nazifascismo. ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Díganse. estoy hablando de 1900, 1945, cuando se instaura el, el orden mundial, que hasta ahora el orden mundial de Bush, que hasta ahora con alguna modificación se mantiene. No es, que, no, no es que no exista un reseteo o un nuevo orden económico mundial, eso es una proyección de lo que en 1945 Estados Unidos impuso al mundo como potencia vencedora y partió el mundo en dos, ¿no es cierto? todo la, el, el bloque america, angloamericano, europeo frente al bloque soviético impuso su moneda al dólar hasta ahora y, y logró pues este, colocar detrás de ellos a todo el, lo que se llama el, el G7 ¿no? G7, que fundamentalmente son, ¿quiénes son los G7? El Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Australia y Japón, que son las potencias occidentales. Esos son los que dominan el mundo. Hasta más o menos unos 10 años atrás tenían el control total del mundo a través de sus 90 grandes corporaciones. ¿Se, esc se escucha bien, no? Disculpen. Fíjese, pero ¿qué es lo que pasó? Evidentemente los americanos no, no pudieron prever que acá sus industrias iban a perder competitividad, productividad frente al resurgimiento de las industrias alemanas que había sido destruida en la Segunda Guerra Mundial, la francesa y la italiana y la inglesa, porque Europa se dio la, la, la, la guerra con efectos devastadores. Entonces lo, los europeos reconstruyeron sus industrias y lograron recuperar muchos mercados. Y el tercer factor, y también Japón, ¿no? En el Asia, Japón. Y el tercer factor, ¿no es cierto?, frente al ocaso, frente a la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? aparece China como superpotencia, ¿no? Y China rápidamente, ¿no es cierto?, desde 1900 estamos hablando más o menos en términos gruesos, de 80, en menos de 40 años, ya confirmado, hoy 2021 es la primera potencia mundial. Su, su patrimonio, su patrimonio, su, su patrimonio este, mundial, este, económico llega más o menos a cerca de 390 trillones de millones de dólares. Su PBI está bordeando más o menos este, 25 trillones de dólares frente a los 22 trillones de dólares que tiene Estados Unidos. No, a veces la realidad son los números. Entonces, los chinos tienen una, una, tienen una vocación social imperialista. Entonces, ¿Por qué? Porque inicialmente los chinos han producido, pero la clave de su éxito económico es que han producido inicialmente no para el mercado interno, sino para la exportación. O sea, han sido una potencia exportadora, son una potencia exportadora, inicialmente fabricando malos productos que fueron copiados fueron plagiados de los, de, los, de los productos europeos y americanos y japoneses, carros, máquinas y todo, pero luego han aprendido, han aprendido a, a mejorar lo que se llama la, la, la calidad continua, han, han mejorado los productos y han logrado, primero, los chinos han logrado meterse, ¿no es cierto?, al África Central, ¿no es cierto?, han conquistado, digamos, esta parte del continente africano, no Sudáfrica, porque Sudáfrica es otra cosa, forma parte del BRIC, y los chinos han entrado a América Latina, ¿no?, han entrado al Perú, han entrado a Venezuela, han entrado. A, este, a Chile han entrado a Argentina, han entrado a Bolivia, entonces acá en América Latina les ha ido mucho mejor. Están casi desplazando a los norteamericanos en los enclaves productivos, en las corporaciones, por ejemplo, el, el caso de las bambas, ¿no? Es una minera propiedad del Estado chino, el, el, el, el caso de Hierro Perú. Estado chino, el caso de la luz eléctrica acá en Lima es propiedad del Estado chino. Inicialmente fue propiedad de corporaciones españolas, pero los chinos se han comprado. ¿Ya? Entonces, los chinos tienen esto y también los americanos no han podido, no han podido este detener, digamos, este, esa avalancha china, porque los chinos también se han metido a los Estados Unidos. Se han metido a los Estados Unidos sobre la base de lo que se llama de la deslocalización, ¿cierto? de la producción ¿por qué? porque en China el, el, el costo ahora hombre pues es un costo de esclavitud ¿no? por es una hora, una hora este, un dólar la hora mientras que en Estados Unidos este, la, eh, la hora el promedio más o menos no baja de 18 dólares una jornada laboral en Estados Unidos estaría más o menos este, alrededor de eh, Calculen ustedes. Si, si, si reunimos 20 dólares de hora por 8 serían 160, 160 dólares al día. En, en China, ¿cuánto, en, ¿cuánto le paga este, el mismo productor de la zapatilla de ¿Cuánto le pagaría? Le pagaría 8 dólares. En Estados Unidos, 160 dólares. En, en, en China, 8 dólares. Es una ganancia brutal. ¿Y, y quiénes hicieron eso? El Estado chino no lo hizo, el Estado chino lo que hizo fue abrir acá varios clústeres, varias provincias autónomas para que los americanos trajeran sus empresas libres de impuestos y que metieran los capitales con, con sueldos bajísimos. Los americanos ahí se, ahí se les este, olvidó pues, que eran norteamericanos la, el patriotismo, ¿no? Porque usted, el capitalista no tiene alma. Está donde está la más alta tasa de rentabilidad. Entonces los chinos han contraatacado, digamos, y han invadido el mercado norteamericano y, y prácticamente han barrido ¿no? con, la, con la producción americana y también han entrado los japoneses, han entrado los coreanos, han entrado los cuatro tiros de Asia y prácticamente la economía norteamericana ha sufrido, digamos, ese, ese golpe. ¿no? Y, y, y China ha abierto ahora la ruta de la seda, no, no, no se contenta con América este, del Sur, América Latina. Ahora quiere entrar, ¿no es cierto? Está entrando con la ruta de la seda para dominar también parte del Asia Central, parte, parte de y otras repúblicas menores, y también por ese lado entrar al Medio Oriente. Y si fuera posible, entrar, digamos, hacia Europa. O sea, económicamente, digamos, China tiene una potencia que es imposible que los americanos puedan parar en estos momentos. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica de la acumulación de capital. El capital tiene que ser exportado, no se puede quedar en, la mismo, en el mismo país. Tiene que salir fuera, y el capital que sale fuera... Que exige ganar más, es como el vampiro que quiere más sangre. El capital quiere más interés y quiere más ganancias. Esa no es el, ese no es el interés geopolítico de los rusos. Los rusos tienen otro interés más de tipo militar. Más de establecimiento de zonas de seguridad. Más de espionaje, más de manejo de las tecnologías de información. Porque los ejemplos tienen ahorita un, tienen un problema con Ucrania. ¿Qué cosa es Ucrania? Ucrania era, era, un, era una república soviética. Pero luego que se desintegró la Unión Soviética... Ucrania ha, ha, ha querido ser, digamos, captada por los europeos, por Estados Unidos. ¿Para qué? Para tener una plataforma de. Una, una plataforma de. Una plataforma de. Una plataforma de lanzamiento de misiles. O sea, miren, colocar acá misiles en Ucrania. Dirigido hacia, hacia Moscú y todos los centros industriales rusos, digamos, es peligroso. Y Putin se ha da dado cuenta de ese asunto, ¿no? Es como lo que hizo Khrushchev en el año 62, cuando acá en Cuba, los rusos le pusieron los misiles acá, frente a Miami, a 30 millas de Miami. ¿Por qué? Porque los misiles estaban acá en Turquía. Los, los, los misiles este, americanos estaban acá, entonces los, los rusos reaccionaron y le pusieron los misiles acá en, en Cuba. Y ahora, digamos, eh, el temor de Putin es que quieran poner los misiles acá en Ucrania. Y por eso de repente en los próximos semanas, si no llegan a un acuerdo, los rusos van a invadir a Ucrania, ¿no? ¿Por qué? Porque Ucrania es el corredor, ¿no? Es el paso de, de los europeos hacia Rusia. Si controlan Ucrania, pueden invadir en cualquier momento este Rusia. ¿no? Y ese es el temor, digamos, de, de, de Putin, ¿no? Y por eso que Putin no, no, no, no, ha, este, no ha dudado ¿no? en. ha invadido a este, Kazajistán, Kajist, Kajist, que es otra república soviética, ¿no? Donde ¿qué? se estaba preparando un golpe de Estado, ¿no? Para, para introducir un gobierno pro-occidental, ¿no? O sea, el problema que tiene ahorita este, Rusia es un problema de tipo militar, de seguridad de sus fronteras. No es el problema que tienen los chinos, ¿no es cierto?, de expandirse económicamente. Y frente a esta situación, ¿cómo ha reaccionado este, Europa? La Unión Europea se ha encerrado, se ha encapsulado a preservar lo que tiene. Ahora, dentro de ese esquema, dentro de ese esquema geopolítico, no cabía, digamos, este, un Reino Unido, digamos, este, anclado a esa coalición. Por eso que el Reino Unido salió de Europa en el Brexit y han preferido ellos armar ahora ¿no? lo que se llama una, una coalición anglosajona. ¿no? Reino Unido, Estados Unidos, Australia y todos los dominios este, anglosajones. Esa sería su mejor arma de, de defensa para ellos, colectiva, ¿no? Porque son, son una misma nación, tienen una misma identidad, tienen una misma madre patria, tienen, o sea, tienen todo, todo en común. Ahora, dentro de este mundo, digamos, evidentemente que, que el desarrollo económico autónomo de estos países, como los de América Latina, tiene posibilidad de decir, sí, pues, porque ya no tu único mercado, yo no vas en Estados Unidos. Tu único proveedor de tecnología no vas en Estados Unidos. Y lo ven ustedes claramente en este asunto de los de los tics, ¿no es cierto? Tienen el TikTok, tienen el Telegram que compite con los otros este, operadores este, norteamericanos. Entonces, tienen la posibilidad de abrirse hacia los chinos, de abrirse hacia los rusos, inclusive de abrirse hacia, hacia los europeos. Inclusive, estratégicamente, el Perú tiene acá todo el Asia, ¿no es cierto? Todo el Asia, la India tiene para poder este, en lugar, ¿no es cierto? De, en lugar de estar este, trabajando estos asuntos de geopolítica No, de ver cómo, cómo el Perú, digamos, puede avanzar hacia el desarrollo. Nosotros estamos, pues, en la ridiculez, ¿no? Estamos la verdad es que a mí me da vergüenza, como peruano, cuando algunos este, amigos del este, extranjero me, me llaman para pedirme información sobre el Perú. A mí, a mí me da vergüenza ¿no? de tratar de explicar estos escándalos, ¿no? De, de, de baja estofa a la que hemos caído nosotros, ¿no? De, de, de, de, de te, en un presidente que está en un hotel, de que recibe este, visitadoras, de que hace negocio por lo bajo, ¿no? De que eh, 20000 horas en el water, de que este, una, una, una mujer como René Mendoza que perdió la elección es la que manda en el, en el Perú, ¿no? Eh, y en lugar de estar pensando en estos grandes problemas del Estado peruano, donde tenemos mejores posibilidades, señores, eso sí se lo digo con toda claridad, que nuestras posibilidades hoy, 2021, son mucho mejores que la del año 90, que el año 80, que, que la del año 68, cuando estuvo Velasco, porque Velasco no tenía capacidad de maniobra. Y en ese momento la Unión Soviética no era una potencia industrial, era una potencia militar, y solamente se dedicó a hacer lo que hace toda, toda potencia, no venderle sus armamentos obsoletos. Pero tecnología, fábricas, viene de capital, centro de producción, eso jamás tuvo el Perú, ¿no? Entonces, fíjense señores, perfectamente bien en qué nos están convirtiendo a nosotros los peruanos. No, no, no quieren que ustedes vean, que piensen estos problemas que nos interesan de, de desarrollo. Los problemas del Perú son problemas de tipo económico, no, no son problemas, señores, de ideología de género, no son problemas de matrimonio homosexual ya no son ni los problemas de la vacuna, porque para mí es un problema obsoleto, ¿ya? El problema es de cómo eliminamos la pobreza, no quieren que discutamos eso, no quieren que, que, que hablemos sobre el levantamiento de los derechos eh, del, del Estado de emergencia, de que se reconozcan nuestros derechos fundamentales, porque no podemos, no podemos vivir un Estado policiaco, un Estado totalitario, porque en el Perú no se diferencia mucho esto de, de Corea del Norte, porque así como vivimos acá en el Perú con Carnés y y sobre identificación, es igual que en Corea del Norte, que en Cuba. Ya hay un pretexto, ¿no? Que usa el gobierno para poder mantener, digamos, este atropello de las libertades, ¿no? El, el, el cuento de la, de la pandemia. No, yo he conversado con gente que sabe más que yo, señores, con científicos, me dice que problema de la, el problema de la pandemia ya está entrando a la normalidad, ya hay un control relativo, ¿no es cierto? Ya hay una... Este, lo que se llama, este, hay una unidad de rebaño, ya hemos llegado al 80% de vacunados, hay un 20% todavía que, que, que no, no ha entrado, digamos, a, a esta proyección, pero que ese problema va a pasar como pasó el problema de la influencia el año 20, ¿no es cierto? O sea, eso se llama normalización de un fenómeno. Pero esta gente en el Perú la está utilizando, la está sobredimensionando, está psicoseando a, los, a la población para tenerla sometida. Y eso es lo que no debemos permitir nosotros. Ya. Entonces, nosotros, este señores, queríamos darle alguna información a ustedes de, de este tipo para poder este, en las próximas semanas ver asuntos más importantes. Ya, a, a, para mí, salidas, soluciones con datos estadísticos, ¿no es cierto?, de qué hacer frente a la coyuntura que, que, que tenemos, porque para mí el asunto político acá en el Perú está terminado, ¿no es cierto? Eh, no me hablen de la, de la crisis de Carmen Centeno, de la propuesta económica de renovación popular de Rafael Noa, eh, eh, de que, que esa propuesta es, la misma, es una propuesta neoliberal, es la misma propuesta que se ha aplicado durante los últimos 30 años, agravada con los del Cholo Barato, López Alera quiere institucionalizar el voluntariado, o sea que el trabajo es esclavizante, ¿no? que des tu trabajo y que no te paguen, no de vivir del Estado, es puro mercantilismo, el señor no tiene propuesta económica este, racional, es, es la misma propuesta que proponen todos los neoliberales, o sea, la propuesta de, de, de López Aliaga, la de Keiko, la de Hernando de Soto, la de Acuña, es la misma propuesta, Castillo no tiene nada que ver, dice, va a, ir a su objetivo, este, ¿quién es este José Lito? Eh, bueno, no le contesto a este, es, porque sería perder de tiempo. Lo de Venezuela es un problema aparte. ¿eh? Lo de Venezuela, nosotros jamás vamos a, a llegar al caso de Venezuela. Decir, hay un mal manejo. De, parece mentira. El, el, el manejo de la política económica y política monetaria es la que decide, ¿no es cierto?, la viabilidad o no de una sociedad, sus niveles de pobreza o de riqueza. Ya señores, les agradezco entonces la atención. Ya les he dicho, ¿no? Este, no quiero repetir lo que le dije la, la, la, la, las sesiones anteriores, el, la restauración de la carta del 79, el nombramiento de la ser anticorrupción, que eso es imposible, porque un, un corrupto puede no puede nombrar a un jefe anticorrupción, ¿no es cierto? Y les he dicho también que la, la cosa no va por lo de la nueva constitución, que es un cuento, ya si usted se está desinflando, este, eso, es, eso es mentira. Eso de es la nueva constitución, la Asamblea es una gran farsa que le metieron a ustedes. ¿Ya? Eh, eso no va a suceder, porque no están dadas las condiciones. Lo inmediato es la restauración, y luego todas las... ¿sabe por qué? Porque no queremos legalizar todos los robos, todos los saqueos que se han cometido, ni, ni queremos legalizar la constitución de Fujimori del año 90, 93. Porque Cerrón, Bermejo, Bellido quieren legalizar esa constitución fraudulenta delincuencial. Yo no soy partidario, esa constitución debe ser enterrada para siempre, y como si nunca hubiese existido acá en el Perú. Y acá Garen te dice, sus propuestas son parecidas a la de los libertarios eh, producción, libertarios, no, pues no, no hay punto de comparación, pues señores, libertarios son otros neoliberales disfrazados, ¿no? entiende usted, ya, este, eliminar el BCR, yo no creo, yo, no, yo no, no he dicho que eliminemos el BCR, yo lo que he dicho es cambiemos a los que manejan el BCR, Los, los, los libertarios son neoliberales, un, a mí me explicaré vergonzantes en mi, en mi limo ¿cuál será el futuro político? es un, es un, es un cadáver político, les he dicho es un que está muerto con castigo no va a haber ningún cambio, en absoluto el señor lo que quiere es este, está buscando la forma de quedarse los cinco años, y para eso vende su alma al diablo, no hay ningún problema lo hará pues por eso que a Cerrón, digamos, Cerrón debería arrepentir sus su, su, su estrategias en este caso. ¿no? Es más fácil cambiar a, a, quién? A, a un burro, ¿no es cierto?, que cambiar a una persona que es una piedra. Ya. Les agradezco. Les, les agradezco. En, en, en una sesión les daré una clase de lo que es la, el monetarismo, la escuela austriaca los libertarios, los neoliberales, todas sus, sus modalidades, porque hay una es una... Es una suerte de diáspora, ¿no? Que tienen cinco, seis, siete cabezas ahí, ¿no? Los mini anarquistas. Pero ahí tienen una raíz común, ¿no? Lean a, que el, a la raíz común, ¿cuál es? Este? Es el libro de Adam ah, Smith. Riqueza de las naciones. De ahí vienen las variantes. Smith es el padre de todos ellos. Miren, ese Congreso es un establo, ese Congreso no merece, eh, tiene que ser este, disuelto, tiene que ser este, cambiado. Ya. Yeah. Entonces, amigos, nos quedamos aquí. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, cuídense.